Aquí en vez de ponerte deditos de queso, te ponen verduras, más verduras. Más verduras. Y te ponen esas cebollitas. Conozco más de uno que no les gustaría esta idea. en el restaurante del hotel Aleviate o no, la Aleviate, no sé se pronuncie, en la India eh, en Agra y venimos al restaurante porque es temático de Bollywood entonces aquí van pasando como los carteles de, de las películas y en medio del, en el pasillo trae como tiene como un carrete de películas viejitas la casa está como enseñaba con fotografía de escenas de películas de Bollywood. Uh -huh. y aquí Todo es sistemático y también, bueno, toda la comida que hay, hay muchísima comida, platos vegetarianos. Uh -huh. Todo lo que trae el simbolito verde son vegetarianos. Todos vegetarianos, de hecho. Sí. Todo, todo. Sí. Bueno, también tenemos de 7 y estamos pidiendo, un, bueno, le pedimos eh, la recomendación al, al museo eh, de que puedan probar. Va a ver un arroz que es un soup miryani, miryani. les vamos a dejar el nombre en el video. Y también pedimos pan, que la tortilla es una tortilla esta de harina, uno que se llama nan y otro butter frutti. Y pedimos un Tandoori Mix Vegetarian tapa Taka Vamos a ver qué tal está Puedes estar viendo películas de Bollywood mientras comes Aquí en vez de ponerte deditos de queso te ponen verduras, más verduras Más verduras Y te ponen esas cebollitas Conozco más de uno que no les gustaría esta idea Y ya trajeron la comida Esto de aquí es arroz esto de aquí son vegetales con curry y este de aquí es el pan. Este es el pan, dos diferentes. Este es con ajo y el otro es como con mantequilla. Uh -huh, es básico. Eh, tenemos las salsitas. Se ven buenas. Churrillitas. Este que es este puro es vegetariano. Y arroz. Ah, y este. Todo se ve muy bueno. A ver, ahora sí, cuéntanos a detalle qué está pasando. Mm. Es una, explosión, una fiesta, de sabores. explosión de sabores. Sí, sí, sí, es una explosión de sabores. A ver, cuéntanos. Está muy bueno. Este está muy perfumado, el arroz. Se eh, sabe así como con aromas muy dulces, muy suaves. Mm, tiene eh, verduras también. Y por otro lado eh, es como tipo curry. Mm, tiene verduras mm, Está muy bueno pero Está un poco más picosa pues Si sí. Sí, la textura es como si fuera pipiado Un molito Una no, salsa de las que se tiene ahí en México Muy condimentada ejemplo, eh, Y las tortillitas Tuvieron más éxito las de mantequilla Estas Tiene ajo uh -huh. Y aceite de oliva Y luego tenemos esta salsita de acá. Uy, está buenísima. Uh -huh. Y esto no lo he probado. También está rica. Este es el pipiancito, y ahí la llevamos. Y ese es el arrocito, ya casi. Y todavía nos queda un panecito por acá. Este restaurante uh -huh. tiene muy buenos comentarios entre los mismos eh, hindús, indios. Como dirían, indios. Para los que son hinduistas, hindús solamente para los que son hinduistas. Muy bueno. Casi en todos los lugares donde hemos ido a comer, al final, incluso en el tren también, que nos dieron un snack, al final nos dan estas este. Esto es anís. ¿Es correcto Maris? ¿Mm? Esto sí, es anís. Son dos y diferentes. Tipos de anís. Y está bien rico. La verdad que está muy rico. Pues ya nada más. Y te deja un sabor en la boca. Anís, así dulcecito, fresco. Entonces se le pone Después en de la pagar. mano. Y se echó el piste mucho mal pistito. Está súper rico Este es un poco más dulce que el verde El verde es menos dulce que el blanco Pero está muy rico Y esta es la cuenta La cuenta con la comida que pedimos En total fueron algo así como 735 rupias Pero el tax es de 14.5 Ahí la llevan, ya casi, ya casi los alcanzan. Y, pero tienen otro tax, ser tax de servicio o algo así. También ya lo he visto, es como un tax de turistas, algo, algo por ahí. Entonces, en total fueron 883, eso lo dividen entre cuatro y más o menos... Hay ¿Y lo que hay nos foco. Costó? foco, foco, foco, ahí está. Lo dividen entre cuatro y más o menos es lo que nos costó, este la comida aquí en el film Saika restaurante del hotel Aleviate Aleviate